Show. Yeah. Bienvenidos al día 8 de cuarentena La serie, literalmente tengo Mucha paja de grabarme Haciendo un video, así que por eso está todo así Seguro de salud, de lorto Se está viendo, y tampoco quería no subir Un video, así que le dije a algunas personas Que me ayuden a hacer este video Contestándome una pregunta que les dejé Así que bueno, vamos a ver qué me contestaron ¿Qué haces para no aburrirte En esta cuarentena? Así que ¿Qué es lo que hago yo para sobrevivir En esta cuarentena? Sinceramente, creo que una me iba. Podría pasar durmiendo, pero no me la paso durmiendo Básicamente me la paso editando O haciendo una que otra cosa en mi computadora En otras palabras, digamos que estoy viviendo básicamente Mi cuarentena en YouTube ¿Por qué? Porque a mí YouTube me hace feliz This is cancer. Adiós Aquí estoy y tengo que decirles qué es lo que hago yo en mi cuarentena, el día a día. <risa> porque estoy hablando neutro? No lo sé. Soy un puto. Estoy jugando Minecraft y es lo que hago casi todo el día. Otra cosa que hago en la cuarentena es dormir. Duermo mucho. Hola, ¿qué tal? Yo acá lavándome las manos porque me lavo las manos a cada rato. Y te he ganado. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien Bienvenidos entonces a un nuevo video en este canal Y sí, también grabo videos Eso es lo que hace Scali cuando no tiene nada que hacer Sí. lo que hago en esta cuarentena para no aburrirme ahora la verdad es que me aburro bastante pero mientras tanto tomo mucho café veo mucho Netflix dibujo líneas por alguna razón tengo un problema con dibujar líneas mi plan para cuando no dé de más del aburrimiento y necesite hacer algo es salir de mi casa que me corra la policía por no cumplir la cuarentena obligatoria y meterme en algún negocio a robar sin arma tipo cociéndole a la gente en la cara y así yo puedo irme con todo su dinero y toda su comida. Últimamente estuve lleno de tarea porque literal me llenaron toda la semana de tarea. Pero básicamente lo que hago para no aburrirme. Juego a la computadora, miro videos, miro series, películas en Netflix. Y cada tanto me agarro como esos momentos de inspiración y me pongo a dibujar. Eso es todo lo que hago. Para no aburrirme y tipo olvidarme de la tarea. Y solo hago este video para decirte gracias por... Yo no sé hacer videos, gente. <ríe> Miren, yo estoy hace 10... Diez días Encerrada en mi casa Y literal que desde que empecé La cuarentena no paro de estar En la silla de mi computadora O sea literal que tengo el culo chato Además de que con toda la tarea que mandaron No paro de estudiar Y con eso me entretengo Si no estoy en Youtube o escucho música O veo directos Y cosas así tipo Eso es lo que más me está entreteniendo En este momento Si no me deprimo, literal no hago nada No es que me pongo a hacer ejercicio que nadie va a hacer ejercicio. De yeah. literal, estoy todo el día sentada. O sea, estoy juntando grasa de estar sentada nada más. Es como que ya me hice uno en la silla, ¿entendés? En resumen, me aburro. Las cosas que yo hago para no aburrirme Desde que inició la cuarentena Han sido crear demasiados videos Bastantes diría yo Y jugar videojuegos También ver Netflix ¿Por qué todo ven Netflix? ¿Por qué no ven Cartoon Network? Y obviamente no podía faltar la tarea Porque a pesar de que estamos en cuarentena La escuela nos sigue mandando actividades para hacer en casa Lo cual también me pone a pensar Que si esto que estamos viendo ahora Nos hubiera pasado hace como 20 o 30 años Ya nos hubiéramos vuelto locos Porque hace 20 años no había internet No había Netflix o YouTube Así que sí, sería eso.